Es sin dudas un símbolo de la TV Argentina sí, claro. Y que tiene un gran presente atravesado ahora por el teatro Con una comedia muy bonita que llega este fin de semana a la provincia de Mendoza Y que nos tiene muy pero muy ansiosos Pablo Rago, bienvenido a Mejor de Mañana Hola Pablo, bienvenido. Hola Clari Lucas, ¿cómo están? Muy bien, bien. bien. bueno, contentos de hablar con vos Pablo Igualmente, igual, igualmente chicos, igualmente Bueno, ya todo gusto? listo para desembarcar con esta comedia aquí en la provincia de Mendoza sí. Este fin de semana Sí este fin de semana, el 28, el 29 y el 30, ahí en el Teatro Mendoza, eh, y la verdad que estoy, estoy muy orgulloso de lo que vamos a presentar. Este fin de semana pasado estuvimos estrenando la obra en Rosario, uh -huh. hicimos cuatro funciones, viernes y sábado, a lleno total, con la gente riéndose desde que, desde que entró hasta que se, se fue. La verdad que estamos muy emocionados porque, si bien uno sabe que cuando estás haciendo una buena obra, cuando estás ensayando una obra que te gusta, pero, pero después cuando llega el público, ahí se completa el elenco, digamos. A mí me gusta decir que el personaje que falta a la obra es el público. Y este fin de semana demostró este, Nelson Valente, que es el director y además autor de la obra, que tiene un gran talento para escribir y además un gran talento para hacer reír, para, para reflejarnos este, arriba del escenario a todos, los, a todos los argentinos. Estoy chocho además de que estamos haciendo una obra argentina. En general las comedias que hacemos son inglesa francesa Ajá. o yanquis, y la verdad que es, es un orgullo poder presentar una obra argentina de nuevo. Y con un gran elenco, ¿no? Muy variado. Sí, claro. La tenemos a Nathalie Pérez, a Luciano Castro, a Carla Conte. ¡Qué bonito! ¿Cómo, ¿Cómo se lleva este grupo en el escenario? Nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien en el escenario, nos llevamos muy bien porque también fue la prueba de fuego este fin de semana. Estuvimos desde el martes en Rosario hasta el domingo porque, bueno, teníamos que ultimar los detalles del estreno. Y, y la verdad que la convivencia se hizo muy llevadera, son... Son personas muy generosas, son actores divinos Y, y, y el, el, el mismo día del estreno, ya en la segunda función Ya nos empezamos a divertir arriba del escenario Algo Obviamente. que es fundamental, para, para, sobre todo para una comedia no este, Que nosotros la pasemos bien porque eso se transmite también al público Sin duda, creo que el, es fundamental que una obra, es el público se siente identificado Y en este caso el sí. rol de dos parejas ¿De qué se trata? Sí. ¿De qué va la obra? ¿En qué situación bueno, te encuentras vos? Son, son, dos parejas, son dos parejas que se juntan a comer, dos matrimonios el matrimonio de, de Luciano y, y Natalí están pasando un muy mal momento como relación, y, y el de Carly y yo venimos de haber pasado una crisis, pero después de empezar una terapia, una especie de terapia, sí. así como medio, medio extraña, eh, le, le queremos transmitir nuestros conocimientos a nuestros amigos. Viste que cuando uno, eh, eh, por ejemplo, no sé, hay, hay muchos ejemplos, pero el que empece, em, empieza a correr, ¿Viste? Vas, vas a empiezan a correr y después te vuelven locos diciendo tenés que hacer esto porque esto te va a cambiar la vida. Y vos decís, no, déjame tranquilo, yo no quiero salir a correr, quiero dormir hasta las 11 de la mañana. Pero estos, esta pareja, esta, la, la que representamos Carla y yo, vienen como a querer convencerlos de que hay una vida mejor, Ajá. de que tienen que ser felices, de que tienen... Bueno, y les, les empiezan a practicar, a hacer unas prácticas de algunos ejercicios que pareciera que les va a funcionar. Pero por supuesto, como para que la comedia funcione, no, no les va a servir a los chicos, no le va a servir. Y de ahí se, se empieza a desarrollar una esto, esto que vos dijiste hace un ratito, el, el, la identificación en el público. La gente se empieza a sentir identificada. Uh -huh. este, yo tengo unas primas en Rosario, que están las dos casadas. Y cuando salí del teatro me dijeron, nosotros somos la pareja de Luciano y ellos son la no. pareja de ustedes. Te juro que funciona así. Es... Es increíble, pero es este, cuando pasa eso en el teatro es alucinante. <risa> Qué divertido, me encanta. Bueno, sí, Pablo, súper bueno, bueno. versátil en tu carrera, ¿no? Te hemos visto en el drama, con papeles más serios, ahora en la comedia, teatro, televisión, cine, este, ¿qué es lo que más disfrutas de todo eso? ¿Se puede elegir? ¿Te podés quedar eh, con uno? No, no podría elegir porque lo primero, <risa> me, la tele, por ejemplo, que lo hice durante tanto tiempo y desde, desde muy chico, era como mi casa. Claro. Este, después descubrí el teatro, que fue también un descubrimiento ahí pasando la adolescencia, cerca de los 20 años, empecé a disfrutar mucho del, del escenario. Y el y cine sí. también tiene una tiene una, una cosa muy especial. Demacia. Lo que pasa es que el cine y la televisión son un poco más fríos, sobre todo el cine, porque vos filmás la película muy intensamente durante un mes y medio uh -huh. por ahí, y después este pasa por ahí hasta un año a, a, al estreno. Uh -huh. Pero lo que tiene lo que tiene el cine es que queda para siempre. Eh, claro. eh, eso, eso es lo que me gusta, me gusta, que queda para siempre. El cine queda para siempre. En cambio, el teatro lo que tiene es la la inmediatez, la inmediatez del, del resultado, vos te subís al escenario y, y ya sentís en el cuerpo si la gente se está divirtiendo, si claro. está como, emocionada, este eso eso no no tiene no tiene precio, la verdad que es una de las cosas que más me gusta. Pablo, sí. hablabas recién de la química con los actores, has tenido oportunidad sí. de trabajar, de experimentar con ellos, si mal no recuerdo con Carla hace varios años compartieron un programa de tele también. Una experiencia. Sí, no, no. no era, sí, un exitazo, duró un mes y medio. <risa> Estuvieron este, ahí sí, en una producción. Sí. Igual, igual que nos, no, igual nos pagaron, nos pagaron todo el, todo Ay, el menos la, mal. Contra... Bueno, es válido. Pero, pero era un programa de humor que se dio por Canal 13, que se llamaba La Cajita Social Show. Claro. Era de 2018, eh, eh, 100 Días para Enamorarse. Claro. Que ese sí fue un éxito, un éxito sí, divino. Sí, sí. Eh, y, y por supuesto, no, nos llevamos muy bien con Luciano. Bueno, de hecho. No, no es que nos conocemos desde chicos, pero él sí se acuerda de mí porque íbamos a la misma escuela. ¿Mira? En el, el, sí, en, ahí en, en Villa del Parque, en Villa Santa Rita, el Colegio Santa Rita. Y, y él siempre cuenta que se acuerda de mí porque, bueno, yo ya era famoso y, ah. y él no, no había empezado todavía, es un poco más chico que yo. Y cuenta anécdotas de, de que me hacen reír porque, claro, son cosas que yo no registro, pero él ya registraba cuando éramos chicos ahí en la escuela Mirá qué lo que lodo. pasaba alrededor de. Sí, vuelta de, famoso, sí, que loco. Alrededor del famoso. Es el destino que terminaron trabajando juntos. Bueno, Pablo, ¿cómo se sí, sí, si viene ¿no? la, la temporada del divorcio de aquí, de la provincia de Mendoza, donde van a estar este fin de semana? ¿Hacia dónde parten? Sí. Eh, ¿Van a ser temporada de verano? Sí, la idea, la idea inicial era estrenar el 27 de diciembre en Mar del Plata, pero, pero bueno, surgió, que me parece una gran idea, porque además, además, de, probar la, además de probar la obra, estamos probando en lugares... Bien teatreros. Estuvimos en Rosario este fin de semana, ahora el 28, 29 y 30 vamos a, a Mendoza, después vamos a Montevideo y después la última fecha que nos queda antes del Mundial o empezando el Mundial es eh, Neuquén, uh -huh. que son cuatro plazas muy fuertes de teatro que además tienen un público que más allá de ir a verte eh, porque sos conocido eh, o la, la gente de la tele eh, están acostumbrados a ver buen teatro y, y para nosotros es un buen termómetro de cómo nos va a ir. En, en, en sí. Mar del Plata Así que, nada, estamos re ilusionados. Este fin de semana fue una explosión Chicos, de verdad, salimos re-emocionados De las, dos, las cuatro funciones Dos el viernes y dos el sábado ahí en Rosario Porque pudimos probar que la obra funciona muy bien que, que es divertida Y que hoy nos dimos cuenta Ya hace tiempo que nos venimos dando cuenta Sobre todo después de la pandemia La gente quiere ir al teatro a divertirse A reírse a, Más allá de que te puedas sentir identificado No, después Después te vas a quedar pensando uh -huh. en el divorcio, en si te conviene divorciarte o te conviene <risas> quedarte en pareja. Pero pero pero en el momento te vas a divertir mucho, la van a pasar muy bien, los, los esperamos ahí. Excelente. Pablo, Gracias. ha sido un placer enorme charlar con vos. La invitación está hecha a todos los mendocinos que nos están mirando a esta hora de la mañana. Es este fin de semana sí. en el Teatro Mendoza, 28, 29 y 30 de octubre, El Divorcio. Las entradas las pueden, pueden conseguir. En, entrada, entrada web, uh -huh. en, compre las entradas por ahí porque es mucho más cómodo, no tenés que ir sí. hasta, hasta el teatro. Y más, ahora cuando viene el corte del no, programa claro. de ustedes, ustedes también podrían comprar las entradas. ¿sí? Obvio, ya mismo, del compramos. Con el teléfono, así de puesto La, la sacás. Claro. Y nosotros también vamos a estar sorteando entradas, así que Buenísimo. muy atentos todos porque ya les vamos a contar cómo pueden hacer para participar. Pablo, Buenísimo. gracias y todos los éxitos. Todo lo mejor, gracias. Lari y Lucas, muchas gracias y los esperamos. Chao, chao, chao. gracias.